Por favor, nos sentamos rectos, miramos directamente al frente. Miramos directo al frente.

si no movemos los ojos. Despacio y uniformemente retraemos la visión. Cerrando los ojos suavemente.

relajamos la mente y relajamos todo el cuerpo

Relajamos la mente y relajamos todo el cuerpo. You need inside the head. Iluminamos el interior de la cabeza. Desde lo profundo del interior.

se expande hacia afuera transformándose en chi vacío iluminamos el interior del cuello

Desde lo más profundo del interior. Expandimos hacia afuera. Transformándose en chi vacío.

Iluminamos el interior del pecho. Desde lo más profundo del interior, profundamente expandimos hacia afuera, transformándose en chi.

Vacío. Iluminamos el interior del abdomen. Desde el interior profundo, se expande hacia afuera

y se transforma en chi, vacío need inside the legs. iluminamos el interior de las piernas From deep inside. desde la profundidad interna Chin.

Qi. se transforma en chi vacío inside the shoulder and arms. iluminamos el interior de los hombros y brazos Qi. profundamente en el interior

y desde el interior profundo se expande hacia afuera transformándose en chi vacío iluminando el interior de todo el cuerpo desde lo profundo

se expande hacia afuera y se transforma en Chi, se transforma en Chi, vacío.

la cabeza se funde en el cielo la cabeza se funde en el cielo los pies se funden en la tierra los pies se fusionan con la tierra

El cuerpo se relaja. Relaja tu mente. Nosotros estamos en el chi.

El Chi está en nosotros. Todo el cuerpo se transforma en Chi. Se funde en el campo de Chi. Nuestros Chi se funden juntos.

Formando una completud, un formando la completud, un sentimos nuestro campo de chi.

sentimos que nuestra mente pura y el universo son uno

Sentimos que nuestra mente pura y el universo son uno. Sostenemos una bola de chi frente al cuerpo. Vamos a practicar abrir y cerrar. Sostenemos una bola de chi.

Abrir Cerrar

fundimos en el universo, nos fundimos en el campo de Chi, alrededor de todo el mundo, cerrar, abrir,

Se transforma en Chi, se funde con el campo de Chi, se funde con el universo, cerrar, reunimos Chi desde el universo al campo de Chi.

al interior del cuerpo de Chi abrir cerrar abrir

Sentimos nuestro campo de Chi. Sentimos que nuestra mente y el universo es uno.

campo de Chi, al interior del Tantien inferior, abrir, cerrar,

Abrir, Slowly Despacio y suavemente movemos las manos.

Ahora no solo enfocamos las manos. Enfocamos el campo de Chi. Profundamente. Abrir. Nuestro cuerpo se transforma en Chi.

Se funde en el campo de chi. Cerramos. reunimos Chi

al tantien inferior y a todo el cuerpo abrir cerrar

Cerrar. Abrir. Todo el cuerpo se transforma en chi.

Se funde en el campo de chi, se funde en el universo. Cerrar. Agar... Reunimos chi.

en el Tantien inferior. El Chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Desaparece cualquier enfermedad. Las funciones mejoran.

Cerrar. Abrir.

El qi en el tan inferior es abundante. Todo el cuerpo está lleno de chi. Todo el cuerpo cambia a chi nuestra piel, músculos, huesos y los órganos internos.

Todo ahora es de Chi. Se transforma en Chi. Abrir. Cerrar.

abrir. Yo Sentimos nuestro tanto interior.

El chi es abundante. Sangre y chi fluyen bien. Desaparecen las enfermedades. Todas las funciones mejoran. Abrir.

Chi se funden juntos se funden en el campo de Chi sentimos el campo de Chi

Sentimos que nuestra mente Y el campo de Chi es uno solo Cerrar Reunimos Chi Desde el campo de Chi

al tantien inferior y a todo el cuerpo todo el cuerpo está lleno de chi lleno de vitalidad abrir

En chino se dice Kai. Abrir. Cerrar

en chino se dice

Chi. se transforma en chi, el chi es abundante, abrir, cerrar,

Se funde en el campo de Chi, se funde en el universo.

hacia nuestro cuerpo y al tantien inferior abrir cerrar

cerrar reunimos Chi, chi nuestro Chi es abundante chi abundant. el Chi es abundante Chi es abundante

Sangre y chi fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen, desaparecen. Todas las funciones mejoran. Abrir.

Oh eyes oh how

Abrir, cerrar, abrir.

Abre. Cerramos.

Quiero abrir, sentimos que el chi nuestro se funde en el campo de chi, y se funde, se fusiona con el universo.

desde el universo y desde el campo de Chi en el Tan Tien inferior y a todo el cuerpo todo el cuerpo está lleno de Chi lleno de vitalidad abrir

cerrar

La mente se vuelve clara, el cuerpo se vuelve claro, la mente se vuelve pura, abrir,

Nuestro cuerpo se transforma en chi piel músculos huesos los órganos internos todo se transforma en chi vacío kung kung, tan tan juan juan ju -ju.

Se transforma en ti, se transforma en ti, abre.

Sentimos nuestro campo de Chi. Nosotros somos Chi.

Y el Chi es en nosotros. El cuerpo y el campo de Chi son uno. Cerrado. Reunimos Chi

hacia el tantien inferior a todo el cuerpo de chi nuestro Uang cuerpo es con con tan tan juan Uang. juan juju vacío kung con kun, tan tan juan Uang. juan hu, hu. vacío

pero no vacío. Nosotros somos chi. Somos junio en chi. Abrir. Cerrar.

Tierra. Reunimos chi en el tanti en inferior a ah, nuestro cuerpo de chi.

Sostenemos la bola de chi y elevamos por encima de la cabeza. Elevamos el chi por encima de la cabeza. Vertemos el chi.

relajamos hombros y codos vertemos el chi a través de todo el cuerpo la cabeza pasamos la cara profundamente sentimos el interior pecho

Despacio, despacio, continuamos vertiendo a través del abdomen, las manos sobre tu chi, el ombligo, nutriendo el chi.

No abras los ojos, separamos las manos, sosteniendo una bola de chi frente al cuerpo para hacer abrir y cerrar algunos minutos.

Mantenemos la mente y el Chi estable. Abrir. Nos fundimos con el universo. Sentimos que nuestra mente y el universo son uno.

Nuestro cuerpo se transforma en Chi, casi desaparece, incluso desaparece, se funde en el universo, desaparece. Cerrar.

Reunimos chi en el tan tien inferior. Todo es chi. Todo el cuerpo. Con con tan tan. Juan Juan. Sentimos profundamente el interior. El tan tien inferior es abundante en chi

nuestras sangre y el chi fluyen bien desaparecen las enfermedades todas las funciones mejoran abrir

abre cerra abre

Nuestro cuerpo se transforma en chi, se transforma en chi, Juan Juan Jujú, kung se transforma en chi.

Abril. sentimos el universo

<tose> cucho abrir

Abrir. Cerrar. El chi es abundante.

las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Abrir

tranquilos, abrir, cerrar, elevamos la bola de chi por encima de la cabeza,

Vertemos el chi. A través de todo el cuerpo. Vertemos el chi. Relajamos hombros, bajamos codos. Vertemos suavemente el chi.

Reunimos chi a través de todo el cuerpo. Pasamos la cara, el pecho, despacio. Abdomen. Las manos cubren tu chi. Nutrimos el chi.

Enviamos chi a la cabeza. Enviamos chi a la cabeza. Guiamos el chi a la cabeza. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran

guiamos el chi a través del pecho relajamos el pecho todo el pecho se transforma en chi llevamos el chi al interior del pecho el chi es abundante chi y sangre fluyen bien todas las enfermedades desaparecen

Todas las funciones se recuperan. Llevamos el chi al abdomen. Todo se transforma en chi vacío. El chi es abundante. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen.

Las funciones mejoran. Llevamos chi a nuestras piernas y brazos. El chi es abundante. El chi, y la sangre fluye bien. Toda enfermedad desaparece. Las funciones mejoran.

Llevamos chi a todo el cuerpo. El chi es abundante. Todas las enfermedades desaparecen. Las funciones mejoran. Reunimos chi.

En el Tantien inferior -chi. Nutrimos el Chi

Sentimos el campo de Chi, sentimos el Universo. El campo de Chi y nuestro cuerpo son uno.

Separamos las manos y movemos el cuerpo gentilmente. Abrimos los ojos. Muy bien. Es tiempo. Hemos terminado.